Hola, hola, chicas, bienvenidas a un vlogcito más El día de hoy ya estamos casi a finalizar marzo Estamos a... a finalizar marzo, estamos a sábado 26 de marzo Ya estamos casi en las últimas Ya ando aquí ahorita haciéndoles de almorzar a estos niños Voy a hacerles unos, Voy a hacerles unos frijolitos Y pues las ando haciendo aquí unos frijolitos con quesito y ahí tengo un poquito de salsa verde, tortillitas. Y con eso vamos a almorzar hoy. Acá anda el gordito y haciendo su despapalle. <ríe> le tapo ahí con el sillón de la sala porque si no, me hace un desastre en la cocina. Y el Dylan ahí anda ya jugando su juego. Aprovechando que es fin de semana. Y pues aquí andamos, chicas, empezando el día. Eh, hoy no vamos a salir. Es fin de semana, pero hoy no salimos porque a mi esposo le tocó trabajar. Entonces, pues no no vamos a salir a ningún lado yo creo, si acaso al rato nada más vamos por algunas cosas que faltan como agua y eso, a la marqueta pero a lo mejor nada más va mi esposo y Dylan, no crees yo este pero pues vamos a empezar aquí el vlogcito ya mañana a ver qué yo creo que hoy les voy a hacer el vlog así de los dos días porque en sí, pues no les he hecho muy seguido porque no hemos hecho gran cosa, hemos estado nomás de flojos en casa entonces pues por eso no les he grabado mucho he hecho videos de maquillaje ya saben los que no siguen en el canal de maquillaje pues allá nos vemos más seguido en TikTok también hemos estado muy activos Dylan me ayuda Dylan y yo hemos estado muy activos en el TikTok eh, y en el Instagram es donde más activos hemos estado en TikTok y Instagram se me hace como en la plataforma más práctica porque pues ahí no es así tanto um, son tan cortos, como cosas de comedia y eso que te desestresan entonces pues por ahí es por donde hemos andado más activos y pues en el canal de maquillaje últimamente también hemos andado activos, así que pues ya saben, si no nos ven por aquí vayan y síganos al canal de maquillaje o oh, al TikTok ya por allá casi todos los días y en Instagram también casi todos los días Andamos bien activos. Pero pues sí, ya dije, ya me voy a poner las pilas con los blots. Porque los niños ya han crecido mucho, chicas. Mucho me han crecido ya mis enanos. Les digo, los niños ya han crecido mucho. El otro día estaba viendo los blots de cuando el gordito estaba bebicito chiquito que apenas empezaba a voltear. Y pues sí digo no he grabado, me gusta grabar porque después chicas ya cuando pasa tiempo ve uno esos videos y dices, ay son es como volver a revivir esos momentos de cuando ellos estaban así chiquitos que no duran nada cuando Dylan estaba bebé yo decía, ay, ¿cuándo va a crecer Dylan? ¿Cuándo voy a tener yo tiempo para mis cosas, para mí? Y ahorita ya con el gordito no fue así tanto como de que quiero que crezcan. Más bien como de, ay, quiero que no crezca tan rápido para disfrutarlo. Porque pues con Dylan me di cuenta de que crecen así demasiado rápido. Entonces pues sí, ya con el gordito fue como disfrutarlo un poquito más. Ha sido porque pues todavía está chiquito, todavía apenas va para sus dos añitos. Todavía andan en la temporada tierna. Donde él anda con sus locuras, sus ocurrencias y nos hace reír. Y pues el Dylan ya anda entrándonos, chicas, como la tipo mini adolescencia. Porque ya anda con unos humores peores que los de su mamá cuando le llegara con comadre. Así que, pues ahí andamos, chicas, ahí andamos. Batallándole un poquito con estos niños. Este y pues por eso dije voy a tratar de ponerme más activa en los blogs porque quiero guardar más memorias, o sea, tengo muchas cosas de cuando el gordito estaba pequeño y Dylan también estaba más chiquitito y más, era como más así ha llegado a nosotros como más ananado y pues Dylan también todavía era como un niñito más apegado a mamá a papás y ahorita ya es bien independiente chicas, yo ahorita vean, ya él ahí anda en su mundo ya él anda en sus cosas, en su rollo y pues sí es, sí es todavía pegado a nosotros, pero sí ya está como en esos cambios, ¿no? Como en esa transición de, de niño a niño grande y es difícil, es difícil, pero bueno, son cosas que tienen que pasar. Y nos tenemos que ir acoplando <risa> No es lo mismo cuando uno lo era A cuando ya tus hijos lo están siendo, ¿no? Es como, ah Te pones a recordar Ay, recuerdo cuando yo con mi mamá también hacía así No quería hacer esto o tal cosa Me molestaba que mi mamá me dijera Te pones a recordar todos esos tiempos, ¿no? Que tu mamá te decía Pero vas a ver cuando tú seas mamá O vas a ver cuando tú seas papá <risa> Ahí es cuando captas, catas todas las palabras de tu mamá Y bueno, chicas Vamos a empezar el brochito Déjenme... Les terminó de dar de almorzar a estos niños. Almorzamos. Y pues ya ahí les voy a ir grabando clicitos. Hoy voy a estoy descongelando carne para tacos. ¿Qué es lo que les voy a hacer hoy? Me hice enchiladas. Ayer hubo partido. No, el jueves hubo partido. Y mi esposa ahí hace unas enchiladas. No sé qué. Me quedó medio paquete de tortilla chiquita. Así que dije, hoy les voy a hacer tacos para aprovechar esas tortillas. Ayer saqué todos los cachitos que había de. Sobras de comidas, fue lo que comimos ayer Vean, todas las sobritas que, que fueron quedando La semana, y limpié el refrigerador Vean, me yesto en, ta en Target Súper barato y súper práctico para las Que hacen aguas frescas en su casa Súper recomendado, porque es de plástico Yo ya las había visto, pero en vidrio Y no me animaba a agarrarlas en Rosa Había visto y en Nasha, no me animaba a agarrarlas Porque vidrio, o sea, decía Al Dylan se le puede caer, o puede quebrarlo Y pues no, me daba pendiente y me llevé este en target de plástico. Entonces dije, este está súper recomendado. Súper bueno para nosotros las mamás que tenemos niños sin Que les guste ya pues ser independientes, ¿no? Entonces agarré este y me tocó subir la parrilla porque no cabía muy bien. Pero pues está bastante práctico. Así ya les tengo su aguita fresca diaria aquí. Y pues ya sodas, ven, ya sodas no. Ahí pongo aguas naturales. Sodas no, sí traigo. Pero las dejo allá en el storage de afuera. Para solo el fin de semana, como el domingo que compramos comida en la calle, que a veces que la pizza, la comida china o así es cuando tomamos o cuando salimos a comer, pues compramos donde comamos. Pero solo el fin de semana estamos tomando soda, eh, refresco y pues entre semanas solo agüita fresca. En la casa solo agüita fresca, agüita natural, juguito. Pues también contiene azúcar y todo Pero no es lo mismo a una soda Porque hasta una, chicas, yo tengo Les digo que ya tenemos, ya vamos para 22 días Haciendo esto y yo ya Como a los 8 días me sentía tan a gusto De mi panza, bien desinflamada Y el cuerpo también Como que se siente como diferente ¿No? Porque no consumes ese gas De la, de la soda, del refresco Entonces sí como que te vas sintiendo Más diferente, más a gusto De tu estómago y de tu cuerpo Y pues ahorita y seguimos, como les digo, tomamos soda, no es que la dejamos 100% porque sí tomamos el fin de semana, les digo. Domingo que salimos a comer, compramos donde vamos. O si no salimos, tengo en el storage, pero solo la refrigero. Y tengo hielo, por si se me olvida refrigerarlas un día antes, pues las, les ponemos helito y ya con eso no la tomamos, para solo tomar un día a la semana. Eso es, eso es lo que ahorita hemos hecho de cambios en la dieta también. He tratado de comprar más cosas sanas, como más frutas, cereales, vean, no sé, como cacahuates, cositas así, para busquear y no tanto ya como galletas, chocolates, frituras. Ya como que le hemos bajado un poquito más a eso. Y pues no es tanto por enflacar, por, por verse uno delgado, por cuánto bajo de peso, sino por la salud, chicas. Porque si ya cuando entras a los 30, como que si ya te pones así, bueno, si necesito como hacer cambios de ciertos hábitos que ya los había estado pospuesto y pospuesto y no los hacía entonces y como que empezamos a reflexionar un poquito más de lo normalmente que reflexionamos así que pues empezamos con estos cambiositos vamos a ver qué tal y pues a seguir chicas, a seguir echándole ganitas y a ver qué cambios hay en nuestros hábitos tanto alimenticios como de vida porque pues sí ya hemos hecho varias cositas que ahí les iré contando. Y pues esas son cositas que hemos ido cambiando de hábitos en cosas de comida. He tenido más tiempo de estar reflexionando, pensando, de ver qué hacer. Porque pues obviamente eh, ahorita no estoy ya trabajando. Entonces pues sí ya como que estoy más en casa, como que hay días que sí... Oh, es difícil, ¿no? Todas las mamás que se quedan en casa me van a entender y las que trabajaban y se quedan en casa me van a comprender mucho mejor. <ríe> que el ser amas de casa es a veces un poquito tedioso, que si dices quiero irme a trabajar mejor, pero también le ves el beneficio de que estás con ellos siempre, de que tú estás al pendiente. Y no siempre es fácil encontrar personas de confianza que te los cuiden, que ellos vayan a estar bien atendidos. Así que pues, yo gracias a Dios sí tengo a Alguien muy de confianza cerca mía Y es como si yo fuera y le dejara a los niños a mi mamá Así me sentía yo con la persona que los cuidaba a ellos Porque ellos, hasta ellos, ahorita que no van Dicen, ay, ¿cuándo vamos a ir a visitar acá? Porque yo quiero ir a ver a Blanita. Entonces, gracias a Dios me tocó Tener esa personita, ese angelito cerca de nosotros Que nos ayuda eh, Pero pues sí, es, es bien difícil, ¿no? También el ahorita con la situación del gordito como que me siento más a gusto estando aquí en casa, al pendiente yo de ellos, de todo lo que ocupa el gordito y pues también del enano porque les digo que ha tenido unos cambios bastante grandes <ríe> a comparación de cómo él era antes y pues lo entiendo porque ya, ya va a cumplir, ya va a llegar a la etapa de la adolescencia entonces si me recuerdo a mí digo es una etapa difícil así que pues no me queda quejarme más que tratar de controlar las cosas <ríe> Y pues bueno, chicas, ya no les he hecho tanto chisme, dejen almorzamos y al ratito les muestro qué voy a hacer de comer. Y bien, chicas, ya sé que el almuerzo del Dylan. Dylan, ¿ya está tu comida, papá? ¿Ya está tu comida? Y acá estoy haciendo yo para mí, para el gordito, quesadillas... Y pues el Dylan bien mexicano el siempre sus frijolitos con quesito, tortillita y su agüita de naranja. <ríe> y pues yo mi cafecito, chicas. Y ahorita... Y pues yo mi respectivo cafecito. Mm. Para estar bien activa todo el día porque sin café no hay pilas para ganar mamás. Bueno, al menos para mí. El café me da más pila todo el día. Mm. Y pues ahorita vamos a ver algo en Netflix A ver que buscamos alguna película o algo Para estar viendo Y ya pues seguimos reportándonos En lo que andamos haciendo en todo el día Así que al ratito los veo ¿Sí ¿No ido más hacia, a buscar el Para intentar superarlo